Ingresamos en el cuarto bloque de nuestro programa de Día Jueves, listos para darle paso a la entrevista que hoy sí. nos tiene nuestra amiga Dani Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. Hola ¿Cómo Dani, estamos bienvenida. Dani? ¿Todo bien? ¿Cómo le va Luki, Clary? ¿Cómo anda? Buen día, ¿Todo bien, excelente. Vos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos cómo estás? Bien, ¿disfrutando la mañana? Muy bien, sí, muy hermoso bien. día Y atentos a, a la entrevista que tenés ahora que es muy bonita Muy bonita y saben qué es lo que tiene de bonito esto Vieron cuando uno se propone algo y dice voy a ir tras mis sueños y lo voy a lograr Y se lo propone acá en la cabeza sí. y hace todo lo imposible Bueno, es lo que pasó con Tres Lazos Así que se abre este plano para darle la bienvenida a mis invitadas Estoy con Valentina Gori Gracias. Que ella es la directora bienvenida. técnica del Centro Tres Lazos y con Daniela Ferrera, que es la asistente, ella va ahí a este centro que me dijeron, Dani, que sos una de las primeras sí. en llegar, en irte, pero también en ir ahí, sí. ¿sí? Sí. Fue sí. la pionera de, de Tres Lazos, Ajá. llegó junto a Milagros, fueron las primeras concurrentes, así que bueno, me tuvo que acompañar sí o sí ella. Contame, Vale, en, por favor, ¿de qué se trata Tres Lazos? Sí, ¿Qué te, hacen. Tres Lazos es un centro de día uh -huh. eh, para personas con uh, capacidades diferentes y pueden ser mmm, discapacidad física o motora Ajá. o mental. Uh -huh. y, y bueno, está abierto a todas las especialidades de la salud mental, como nutrición, kinesiología, educación física, eh, terapeuta ocupacional, hacemos un poco de todo para que los chicos y las chicas puedan tener oportunidades de desarrollar sus habilidades, de uh -huh. hacer salida terapéutica, uh -huh. eh, conocer otras competencias que quizás tenían escondidas. Ajá, ayudarlos claro. ahí en la parte del autoconocimiento, claro. que por ahí... En el colegio, cuando están estudiando, no, no, no lo, no lo no. encuentran tanto y me parece que acá en Tres Lazos se. Sí, en no Occidente, uh -huh. quizá no se le da el suficiente tiempo o atención individualizada. Uh -huh. Entonces, Tres Lazos tiene la idea de ser un centro no masivo, sino eh, un, un pequeño grupo donde la atención sea más individualizada, donde uh -huh. podemos acompañar los chicos y las chicas de una forma más armónica. M eh. Más de cerca. Sí, más con de tensión, cerca. Atención, estar con ellos. Mira, estamos viendo en pantalla los videos que ustedes nos mandaron. Sí, ahí y hacen salidas los miércoles, me comentaba. Sí, los Ajá. miércoles vamos, salimos, aquí fuimos al, al lago en Maipú, Ajá. después fuimos al parque de San Martín, bueno, fueron nuestras primeras salidas porque el centro hace, abrió hace poco uh -huh. por eso la idea era venir aquí para que todos lo puedan conocer en la ciudad de Mendoza, que los mendocinos puedan aprovechar este servicio a la comunidad es, es muy lindo lo que hacen, realmente le vamos a agradecer a Cecilia Zunino que gracias a ella sí. ustedes están acá contando ¿no? lo que hacen en tres lazos porque para darle eh, visibilidad y para que la gente sepa que existen estos centros existen estas personas que se encargan de ayudar a que una vez que los chicos con capacidad distinta, como vos decías, terminen la educación en el colegio, no quede ahí no se queden en sus casas, no sepan qué hacer sino que los ayuden y los motiven a ver por qué lado pueden ir en la parte artística, en la parte de nutrición con psicólogos, con el arte y ahí es donde quiero hablar con, con Daniela uh -huh. ¿Cómo es un día en tres lazos, Dani? Un día en tres lazos es eh, compartir entre todos los chicos con Emanuel con Milagro, con Micaela con Agustín y con Belén ¿Ellos quiénes son los profesores, no, con chicos que van en la mañana, ajá. que son de un lugar de vienen de un hogar ajá, que se ajá. le dice casa porque no quieren que le digan hogar, ajá. en una casa que se le vienen que no tienen familia. Ah, y les dan, pero los chicos viven ahí? Claro, esos chicos viven en el hogar y Dani sí tiene familia. Algunos uh -huh. tienen familia, otros no. Entonces, vienen a, de, desde otro servicio, pueden venir también ah, entrelazos. También tenemos convenio con obras sociales, entonces uh -huh. nos pueden contactar a través de las obras sociales uh -huh. y utilizar el servicio. ¿Y cómo y, surge todo esto, Vale? Esta idea de tres lazos. Claro, la idea, lo quiero decir, es de Laura, la, la promotora de todo uh -huh. eso, que es una docente de matemática y física, que se dedicaba mucho a dar clases a, a chicos con diferentes habilidades. Entonces ella se apasionó mucho a esta problemática y, y su sueño era abrir un centro para ellos. Y bueno, ella con todo su ahorro lo hizo y lastimosamente no se tuvo que bloquear el proyecto por el tema de la pandemia uh -huh. que nos quedó. Pero ahora sí, lo pudimos abrir, por fin, eh, son casi dos meses que ha abierto y podemos desarrollar este sueño que también es su, mi sueño, o sea, ser la directora técnica de un centro de uh -huh. día era uno de mis sueños y lo pude realizar acá en Mendoza. Claro, si alguno y, te está escuchando, el acento de, de claro. Valentina no es el común que hablamos los mendocinos, no, no sí, soy de acá. No, soy italiana uh -huh. de Roma, bueno, hice un recorrido muy largo, pero el mundo es pequeño, llegué a Mendoza y se me abrieron muchas puertas, fue una tierra muy fiel, fértil para mí, Así que estoy muy contenta, agradecida de poder tener esta experiencia y que, quiero agradecer a Cecilia Zunino por haberme dado esta oportunidad uh -huh. de venir acá, a vos que fuiste muy amable conmigo para invitarme. A mí me hace y... muy feliz poder con, contarles a todos cuando se trata con personas con distintas capacidades, me parece sumamente importante darles difusión y que personas que no saben que existen estos centros de día donde pueden ir los chicos, algún familiar que tienen en casa que, que, que no saben... Uh -huh. ¿Qué actividad pueden hacer porque desconocen? Si bien ya comentamos de los Cuyis, que son, eh, es un lugar donde eh, practican el deporte para personas con distintas capacidades, hoy estamos hablando claro, tenemos de... un chico que va ahí... Ah, va también, sí, sí. Bueno, se llama... Ignacio eh... Ignacio Nacho. Nacho, ah, ajá. Sí, sí. Y él juega al rugby, uh -huh. compañero tuyo. Sí. No sé si el director me va a reitar por lo que voy a decir ahora, pero seguramente que sí, pero me gustaría que Dani se pare... Dale, ¿por qué este pantalón que ella Dale. tiene puesto lo hizo ella? Entre, está buenísimo que lo vean, no, Dale. No, solo que. solo no, que. Si yo me paro al lado tuyo y hacemos tipo un desfile las dos. No. Vení, mira, mira. Yo te voy a mostrar cómo es esto, porque vos me dijiste. Eh, Permiso. No, no. Mira, mira. No. Ah, vení, vení, parate acá al lado mío. Nos vamos a parar las dos acá, las dos Daniela, Tocalla. Mm. Y mirá lo que es el detalle del de pantalón mm. de Dani. Ajá. Uh -huh. Ahí a Juancito, mirá, te va a tomar. Mm. Mira eso. Sí. Permiso, la camisa. ¿Eso sí, lo dibujaste vos? Sí, con mi imaginación. De ¿Con genial. tu imaginación? Ajá, me encantó, Mira abajo también el detalle. Ajá. Bueno, vale, esto que estamos viendo en pantalla que hizo Dani con su ropa, es una de las tantas cosas sí. que hacen ahí en el taller. Con la me trofe encantó, de mira, plástica, para... porque el arte es muy importante para nosotros, para que ellos se puedan expresar a través de una forma que quizás no es verbal, pero ayuda muchísimo a comunicar. Bueno, lo acaba de decir ella, Ajá. lo hizo con su imaginación es importante no tengo dos pantalones que hiciste con tu imaginación así uh -huh. y qué, cómo es el, lo pintás con un pincel eh, con el... es con stencil uh -huh. pones diario abajo del pantalón y pones el pintas con acrílico uh -huh. Ajá. Es acrílico para el agua Ay, me encantó y bueno hacemos también uh -huh. un... qué es lo que más te gusta a vos ahí uh -huh. hacer Pintar en tres y, y hacer plantas, estamos haciendo plantas para jardinería porque tenemos un patio muy grande, nos Ajá. gusta hacer actividades al área libre. Contame entonces... así si podés, eh, todos los, los, sí. los talleres que tienen ahí para hacer. Tenemos una sala muy grande donde los kinesiólogos, el profe de educación física hacen las actividades más fuertes, digamos, con también materiales específicos. Después tenemos estas son diferentes salas donde hacemos las actividades. Mira eso, eso. que estamos viendo en pantalla que es. El vale. taller de nutrición con Ajá. la nutricionista que hacemos talleres de alimentación saludable. ...entonces ah, eh, cocinan juntos y después comemos lo que han realizado... Uh -huh. galletitas o comida que se pueden hacer en el centro... ...porque también tenemos una cocina muy grande donde se, que se puede utilizar... Uh -huh. ...y después tenemos justamente la cocina... ...donde los chicos pueden desayunar, comer y merendar juntos... Uh -huh y eh, el patio que también lo utilizamos para hacer zumba, actividades de la jardinería, recreativo sí, lúdico, de todo, de todo. El, está en el barrio Godoy Cruz uh -huh. y es eh, todo nuevo, todas las instalaciones son nuevas, es muy bonita la casa nos parece un hospital, o sea, uh -huh. parece una casa una casa, que es lo que es muy acogedora y los chicos les gusta la energía que uh -huh. tiene ese lugar sí, imagino que nos faltan nunca no, Dani, fan siempre todos, sí, yo a veces asistencia ahí, perfecta sí yo siempre le por ahí tengo que, eh, a veces entonces, tengo que faltar y ella sabe claro, quiero decir algo que es un juego entre yo y la Dani Ajá. yo la llamo la vice Ajá. porque ella es la vice directora para mí porque están todas, me imagino ¿Están ¿no? ¿no? Están <risa> <Están todos. risa> creo que en algún momento me va a sacar el lugar <risa> que, <risa> que se recuerda <risa> todo se me dice, vale, te falta hacer eso te olvidaste <risa> de mandar la mail tiene que hacer el otro, así que es genial Emily. qué lindo, qué lindo, uh -huh. vale esa, esa familia no que han formado también con los chicos más allá de la familia, cada uno, bueno bueno, el caso también de estos chicos que llegaron de, de una casa sin hogar, también la contención que encuentren ahí. Y contame así rápidamente, la bueno, me contabas que hace muy poquito, que empezaron hace dos meses, que los chicos van. Pero, sí. ¿qué diferencias notás en los chicos que, que llegan? ¿Qué que, que es lo que más les gusta hacer? Bueno, el arte, una, cómo... sí, yo noté, sobre todo a nivel de comunicación. Hay chicos que venían más, digamos, eh, triste y ahora se notan que están más abiertos a socializar que se comunican más, eso es digamos, yo creo que es la cosa más importante uh -huh. porque a veces he visto, se crea una cierta estigmatización de la diferencia uh -huh. cuando realmente la diferencia nos tendrían que unir no separar, Totalmente. porque nos hacen más humanos, uh -huh. entonces el compartir juntos nos ayuda a todos aprendemos cada uno, de los, aprendemos del otro todo el tiempo, sí. es así, eso se trata se trata la vida, qué lindo y de verdad me enorgullece tanto como Mendocina saber que hay tantos lugares que ayudan a personas con distintas capacidades, bueno recién dije lo de los Cuyis, también está Juan de Café Posible bueno, en el caso de ustedes es re importante para la familia y para ellos saber que les dan las, las herramientas y que los ayudan sí. para el día de mañana ser más autónomos, de ver cuál es su camino, por dónde pueden ir. Porque capaz que a los papás de por sí nos cuesta, ¿viste? Esa parte nos cuesta, es difícil con los hijos. Y que una persona ajena a esa familia piensen ellos y los ayude la verdad claro que es importante. porque es muy importante el trabajo con la familia uh -huh. también porque quiero especificar el significado de la palabra tres lazos Dale, me que son tres lazos que significa que la unión entre el centro de día con el concurrente y la comunidad y la familia, uh -huh. o sea, la unión entre, entre esas tres entidades que son muy importantes, que se puedan integrar y e encontrar realmente para que exista una comunicación real, no solo de palabra, digamos. Mira, estamos compartiendo en pantalla la cuenta de Instagram sí. para que los puedan seguir, para que conozcan un poquito más sí. de qué se trata Tres Lazos, si tienen en casa algún familiar, que tenga alguna capacidad distinta y que está en casa y por ahí no saben qué hacer porque se aburren o desconocen, que hay algún lugar donde puedan hacer distintas actividades. Y bueno. también hacer la rehabilitación, que es muy importante. Ah, también. bueno, qué bueno. Ajá, sí Bueno, porque me encanta. En la pandemia muchas, algunas problemáticas se han eh, empeorado, creo, uh -huh. porque no pudieron hacer las actividades que Totalmente. estaban acostumbrados uh -huh. a hacer. Bueno, re Así. importante también. Y por último, antes de terminar, no tenemos jefe, uh -huh. me contabas que tenés dos hermanas y tus hermanas son... Una más chica y otra más grande. No, pero parece, no era lo que te quería preguntar. No, te no, no me esquivé el camino, no, porque no. yo he nacido para ir por el camino correcto, Daniela. ¿Que no pamen carne unas hermanas? Una, das dos. ¿Las dos? Vegetariana y vegana. Vegetariana y vegana, o sea que en tu casa... Una milanesa, ¿viste que fue el día de la milanesa? ¿Querés hacer un reclamo en vivo, aprovechar o algo? A tu mamá, a tu papá, que te están viendo. Me voy a venir al canal este para comer. Ah, bien, que acá Vamos a comer con el director Fernando, que le encanta el costillar, y con todos los técnicos del canal, vamos a hacer un asado, vamos a invitarte a comer, ¿te parece? ¿Sí? Dale. Porque ella es fanática del canal Ve todos los programas, me lo dio a Sergio Azor y Le dio un abrazote enorme ah, Así así que muy bonita Dani bueno Muchas gracias por venir también, por animarte A estar en la tele, porque no es para cualquiera Es para claro. valientes, sentarse sí, sí. acá Y hablar y contar lo que hacen y su historia Así que te agradezco que hayas venido A vos Valen, espero que te haya servido un montón sí, Que se sumen personas gracias. Y bueno, la difusión siempre sirve un montón y le agradecemos también a Ceci Zunino. Sí, muchísimas gracias ¿Sí? por esta oportunidad de visibilizar el centro de Día Trelazo y que sigan muy bien la mañana. Bueno, gracias. gracias. Y por más chicos que se sumen. Muchas gracias, Ahí bueno, seguimos, seguimos con, con Clari y Lucky que queda todavía un poquito de programa. Qué lindo, bueno, hermoso.